que son a los espectadores. Convendría no darle la espalda a los espectadores. Claro, o sea, que directamente... Se pongo así. Eh, bueno, <risa> no sé. Va empeorando. No sé si... A ver, un poco así. Le si pongo al lado tuyo. Ah, vale, venga. Eso sí. Aquí hacemos un apaño. Niños, no lo intentéis en casa. <risa>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 Dos o pues siete. ¿sí? Lo no lo sé, habrá que esperar siete. para ver si viene alguna, alguna otra sorpresa. Pues muchísimas, muchísimas gracias, gracias, José gracias. Antonio, Camino y Ángeles. Gracias ¿vale? gracias. Les, damos ahora, les damos paso ahora a Ricardo, a Francis y a Rafa. Rafa. Vale. Preguntamos, preguntamos. Pedro, Pedro, Pedro. Pedro. Manu. ¿Eh? A Manu. A Mario. ¿Quién es Mario? Manuela. Ah, Manuela. Venga. Sentaros donde queráis. Me encanta.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 prácticamente seguro, no no hay nada nunca seguro al 100% en código uh -huh. porque además la informática viene de la estadística por algo, esto uh -huh. eso, es así Eso, eso suele, como, como que estuviera el 10% la batería, esas cosas o sea eso, suele ocurrir. Eso es así, pero eh, con una alta probabilidad podemos estar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 O sea, físicamente, que si no te tienes que acercar físicamente, aquí, con, mi con mi compañero que aquí de Hanna autor, Que estamos ya a 50, 50 hemos desvirtualizado o sea, ya directamente Y ya me gustaría que para acabar Para acabar Pincharas ahora así, para una foto aquí